El primer compuesto que vamos a ver del hidrógeno son los hidruros metálicos, en los cuales el hidrógeno se combina con metales. El hidrógeno actuará siempre con número de oxidación menos uno, combinándose con metales. Vamos a coger, por ejemplo, el calcio, que tiene número de oxidación más dos. Y eh, lo único que hay que hacer, como siempre, es intercambiar los números de oxidación y simplificar si fuera necesario. Así que este compuesto nos quedaría ca H H2. Bien, según la nomenclatura de stock, estos compuestos también se llaman con la, padra, con la palabra hidruro, hidruro ¿vale? terminación uro. Y en este caso de calcio, como el calcio solo tiene un número de oxidación, que es el más 2, no hace falta indicarlo entre paréntesis. Si fuera el hierro, por ejemplo, pues habría que indicar entre paréntesis, como siempre en números romanos, pues eh, el número de oxidación con el cual está actuando. ¿Vale? Supongamos que en vez de calcio es hierro. Pues hierro, si el hierro estuviese actuando con número de oxidación 3, pues 1, 2 y 3 en números romanos. Y según la sistemática, lo que hacemos es poner prefijos para saber cuántos átomos hay de cada elemento. Así que en este caso, con el calcio hay dos hidrógenos, por lo tanto pondremos dihidruro de calcio. Dihidruro de calcio, ¿vale? indicando que hay dos hidrógenos.